hola hola hola qué tal cómo están amigos bienvenidos de nuevo a esta plática que ahora hemos dado en proceder a darlas cada 15 días sí así que bueno no me extrañen si es que la semana pasada no hemos subido charlas no aquí estamos cada 15 días y seguiremos hasta fin de año o mejor dicho hasta fines de noviembre del 2018 cada 15 días subiendo charlas a nuestro canal de youtube de Manifestación Mística, suscríbanse, pongan la campanita, denle like, compartan. Bueno, los que dicen todos los youtubers, ¿no? Eso sí, si son valientes, si son realmente atrevidos, si, si hay en ustedes un compromiso para, para difundir este tipo de temas que, bueno, no son del todo a veces muy aceptados y no son nada populares. Pero aquellos que nos hemos embarcado desde hace tiempo en el desarrollo en el crecimiento interior, no dudamos a la hora de difundir, no dudamos a la hora de expresar la verdad, porque estamos en esos tiempos en donde la verdad tiene que ser puesta frente a los ojos de todas las personas. Si se aceptan o no se aceptan, eso ya es de cada quien. ¿sí? Y todo esto que expresamos no son verdades mías, no son verdades que a mí se me han ocurrido. Son enseñanzas antiguas, son enseñanzas que han sido transmitidas de maestros a discípulos durante miles y miles de años. E inclusive estos maestros muy conocidos por nosotros, como Buda y Jesús, lo han dicho. Claro, si luego se los ha camuflado, se los ha tamizado, se los ha malinterpretado, eso ya es cuestión luego de las personas, eso ya es cuestión luego de los intereses ajenos a las enseñanzas de los maestros, pero si somos sinceros, si somos leales, si tenemos capacidad de discernimiento y vamos profundo en estos temas espirituales, daremos con el meollo de la cuestión de la verdadera espiritualidad, porque ¿saben qué? La verdadera espiritualidad no es compleja. La verdadera sabiduría no es inalcanzable, no es solo para personas eh, privilegiadas o almas selectas. El verdadero conocimiento es para todos, para todos que tengan realmente un sincero anhelo a la verdad. Y bueno, yo les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes, acompañándome en este día que resulta no favorable... Puesto que ha llovido a cántaros aquí en Ciudad Victoria. Pero bueno, gracias que estén aquí. Es de enorme aliento. Y gracias a ustedes que están detrás de la pantalla haciendo clic de nuevo y escuchándome estas prolongadas charlas que estamos dando. Pero que espero sigan siendo tan enriquecedoras como me lo transmiten ustedes en los mensajes, WhatsApp, email y, y comentarios que me hacen. ¿eh? Bueno, el tema de hoy, como bien hemos difundido y convocado y promovido es de la enfermedad a la ascensión y hoy lo que buscamos y hoy lo que queremos como en la mayoría de las pláticas es cambiar esas estructuras de pensamiento, de creencia de enorme rigidez con respecto a a tradiciones y a enseñanzas que no son verdaderas y que no son transformadoras, para que podamos nosotros reinventarnos, reescribirnos, reeducarnos, redefinirnos y ahora sí, sumarnos al verdadero sendero de la transformación. Y esto es fundamental, de la enfermedad a la ascensión. Fíjense ustedes, nosotros consideramos a una persona enferma y a una persona saludable, de acuerdo a cómo nos sentimos. Si nos sentimos bien, decimos estamos saludables. Si nos sentimos mal, si nos duele algo, decimos estamos enfermos. ¿No es así? Esos son los parámetros que, que tenemos. Claro, hay enfermedades asintomáticas. De repente no sentimos nada y estamos enfermos. ¿no? Ahí sí que nos llevamos una sorpresa cuando descubrimos este tipo de situaciones. Y entonces, claro, recurrimos a los doctores, recurrimos a los especialistas, recurrimos a, dentro de nuestras posibilidades, a aquello que es necesario para volver a recuperar ese bienestar o esa salud que según los médicos ya pueden eh, transmitirnos a nosotros que tenemos. Sin embargo, esto no es así. No es así en el sentido que la salud, y la enfermedad no es algo fijo y no es algo estático. Cuando la enfermedad se está presentando, se presenta y va evolucionando en condiciones cada vez más desfavorables, sumergiéndonos en mayor enfermedad. Cuando la salud está en nosotros, no le podemos llamar salud, sino debemos, y es más correcto llamarlo ascensión puesto que estamos también evolucionando hacia una transformación permanente y constante. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que la energía, y la energía es vida, nunca está fija, nunca está estática, siempre está en movimiento. ¿Y está en movimiento hacia un ascenso o está en movimiento hacia un descenso? Cada uno de nosotros se encarnó en la materia, vino a este mundo de tercera dimensión y se instaló en este cuerpo que nosotros tenemos, justamente porque hemos comenzado un proceso de enfermedad. Si nosotros hubiéramos estado en un proceso de ascensión, no viniéramos a este mundo de tercera dimensión. Por eso se habla del pecado original. Por eso se habla de que las personas tenemos y llevamos un karma a cuestas, una cruz a cuestas. Todas las enseñanzas nos lo han enseñado. ¿Qué significa eso? Estamos enfermos. Y si nosotros no estamos en un mejoramiento, y si nosotros no estamos en una sanación permanente, y constante, o sea, en una ascensión, estamos enfermando cada vez más. Si ¿Sí se entiende esto? Es muy importante. Este paradigma es trascendental que, que lo cambiemos. Es trascendental que lo pongamos como pilar de nuestra existencia, de nuestra vida. Porque entonces evolucionamos hacia la ascensión o involucionamos hacia una enfermedad permanente y constante que va a ir degenerando aún más. Nuestra alma y nuestro cuerpo hasta llevarnos a más dolor y a más sufrimiento y a más encarnaciones con más karma. ¿Sí? O sea, la enfermedad se presenta en nosotros, fíjense ustedes, cuando nos resistimos al cambio. La enfermedad es una especie de fijación, es una especie de apego y de no aceptación a ciertas condiciones. Por ende, el flujo y la fluidez y la vida y la evolución y la ascensión nos está dando. Y es por eso que vamos degradándonos y vamos contaminándonos. Y esa es la situación de la mayoría de las personas que están encarnadas. La mayoría de las personas viven apegadas, viven aferradas, viven sosteniendo creencias, apegos y condiciones sumamente degradantes que por supuesto lo van lo van llevando a situaciones mucho más eh, negativas y nefastas por eso la enfermedad es una obsesión y está siempre desin, desin, eh, desin, desificándonos. no me salía la palabra ¿sí? de densidad desificándonos Siempre que hay electricidad en el cuerpo, siempre que fluye la energía en nosotros sin problema, entonces ahí estamos en un permanente mejoramiento, en una permanente ascensión. Hay 700 puntos en el cuerpo. La acupuntura los conoce a la perfección. Y esa acupuntura, si fluye de manera circular, hay una ascensión permanente, como les decía recién, y una expansión de la conciencia continua y es por eso que entonces no existen bloqueos no hay ningún tipo de enfermedad eh, y no existe ninguna situación de sufrimiento y de dolor este mundo se creó con la intención que aquellas almas que hemos venido a encarnar que traemos una enfermedad a cuestas debiera de ser superada, debiera de ser trascendida, debiera de ser sanada. Claro, como nosotros en un principio teníamos en claro todo esto, entonces podría llamarse este mundo que es como una escuela. Este mundo dejó de ser esa escuela porque la gente dejó de tener el interés de acercarse a las cosas elevadas, a aquellos verdaderos conocimientos que nos pueden llevar a la superación. Por ende, luego se transformó en un hospital, ya que se tuvo la esperanza de que si la persona sufría, de que si la persona manifestaba una enfermedad, podía reaccionar, se daba cuenta. Y ya no continuaba en ese proceso de degradación. Sin embargo, hoy en día nos enfermamos y no vamos a la raíz del dolor y del sufrimiento, e intentamos quitar los síntomas de esa enfermedad, por ende, no estamos aprendiendo, por ende, este mundo tampoco eh, se transformó en, una, en un hospital. Ni siquiera venimos a sanar. Entonces, el mundo que se creó para ser una escuela y que se esperaba entonces que por lo menos fuera un hospital para sanar, terminó transformándose en un loquero. Y ese loquero siguió densificándose y hoy yo le llamo que es una especie de leprosario ¿sí? donde la gente tenemos lepra y nos contaminamos unos a otros y nos terminamos dañando más y más entonces realmente las esperanzas para, por, eh, para salir de la condición en la que estamos son realmente mínimas, ínfimas cada encarnación nos vamos la mayoría de veces Peor a como hemos venido. No lo digo yo, lo dicen los maestros ascendidos. Esta ha sido la historia de los últimos 10.000 años aproximadamente de la humanidad. Durante 10.000 años el ser humano se ha llenado de más y más karma. Durante 10.000 años el ser humano se ha enfermado más y más sin poder salir de esta situación y de esta condición. Claro, hoy en día hemos entrado a una nueva era, hemos entrado a una nueva dinámica universal, los seres de luz nos han ayudado con ciertas transformaciones y entonces existe una esperanza para que muchos empecemos realmente a tener el valor, la fortaleza y el compromiso de cambiar muchísimo en nosotros y ahora sí, dirigiendo hacia esa ascensión, hacia esa expansión de la conciencia que es necesario para todos nosotros. Y en especial los jóvenes. Los jóvenes traen esa inquietud. Los jóvenes no se conforman con lo establecido. Buscan algo diferente. Y entonces muchos de los jóvenes encuentran las respuestas, gracias también a la facilidad de los medios de comunicación que hoy tenemos, y ya no se apartan de ese de ese camino y ya siguen trabajando y ya siguen avanzando. Y es por eso que la humanidad empieza a tener esperanza, empieza a tener atisbos de cambio. La causa de que en el mundo haya más enfermos no es que aumenten las enfermedades, sino que aumenta la ignorancia, sino es que aumenta la falsedad, sino es que aumenta la mentira. Esa es la verdadera causa. Porque entendamos la enfermedad como etimológicamente nos lo, nos lo indica la palabra enfermedad. La enfermedad etimológicamente significa falta de solidez, falta de fortaleza, falta de estabilidad. Fíjense ustedes, si nosotros estuviéramos en las condiciones que debemos estar, no solo no, no nos vamos a enfermar, sino que vamos a evolucionar, sino que vamos a ascender. Y esto queda en claro en ciertas citas bíblicas, de las cuales me he hecho recurrente a mencionar últimamente en las charlas. ¿no? De alguna manera me apoyo en la Biblia porque la mayoría no me lo va a cuestionar ¿eh? cuando hago referencia a la Biblia. En Romanos 5.12, por ejemplo, dice... Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y la muerte mediante al pecado. Y aquí es bien conocido que cuando hablamos de pecado hablamos también de enfermedad, espiritualmente hablando. ¿Sí? Entonces claro, por un hombre entró, por ciertas condiciones se aperturó la oscuridad, se aperturó el pecado o la enfermedad y eso se fue diseminando. Y eso fue cobrando más y más fuerza hasta llegar a estos tiempos del siglo XXI en donde la enfermedad tiene un auge y tiene un poder y tiene una fuerza tremenda. Mucho más que en tiempos pasados. Porque es verdad que la luz es más intensa que en otros tiempos, pero también es la sombra que habita en estos tiempos fuerte, oscura y densa. En Mateo 18 dice la Biblia, Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Los que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Nuevamente, trae la enfermedad, trae a los pecados, trae a los demonios y trae a la muerte como si fuera una fuerza que correspondiera a una misma cosa. ¿Sí? Está muy claro, dicho en, en, esta, en estos textos canónicos. En Santiago 5,16. Por eso, confíense, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por los otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Fíjense ustedes: reconocer que uno está mal entonces. Y por supuesto proceder de acuerdo a esa conciencia de esa condición enferma, negativa o pecadora como se utiliza aquí en, en, en, en la Biblia, nos lleva a nosotros a esa sanación, nos lleva a nosotros a esa evolución, a ese recuperar, esa fortaleza y esa estabilidad. En Éxodo 15, 26, dice, «Yo soy el Señor su Dios». Aquí hacemos referencia a una cita del Antiguo Testamento, en donde hay cosas que son para destacar. Ya hemos dicho que no todo es así, ¿eh? pero algunas, algunas citas sí. Y esta es una de ellas, dice, «Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios». Yo soy el Señor que les devuelve la salud. ¿sí? Y cuando hablamos de ese Señor o de esa divinidad, no estamos hablando del Jehová, ¿eh? estamos hablando del Padre de Jesús. Son dos cosas diferentes. Ojo que también el malévolo, ojo que también aquella entidad que gobierna y rige este mundo, si seguimos su directriz, si seguimos su oscuridad, puede darnos cierta salud, puede hacer que el cuerpo no se degenere y no se enferme, para que sigamos, por supuesto, fomentando eh, y difundiendo su maldad. Si ¿Sí saben de ese dicho, ¿no?, que hierba mala nunca muere. Bueno, es de ahí donde se sustenta esto. Pero no es por ahí donde nosotros nos vamos a guiar, sino es justamente seguir las enseñanzas del Padre, que por supuesto no es Jehová. El Padre de Jesús es el Dios que es todo amor, que es todo perdón y que es toda luz. Muy diferente. Claro, y traigo como referencia no solo a estas citas bíblicas, sino a un famoso doctor, doctor que todos ustedes tienen que conocer. Un doctor del cual ustedes pueden eh, documentarse y pueden profundizar aún mucho más. Y su nombre es Reich Here Hammer, ¿Sí? este doctor tiene 88, 83 años, aún vive todavía. Él habla y sacó, siendo un doctor prominente, sacó a través de investigación eh, el descubrimiento de que el cuerpo tiene la capacidad de sanarse a sí mismo, que al cuerpo si no se le interviene y se sana por supuesto esa, ese problema emocional y mental que se tiene como raíz de la enfermedad entonces el cuerpo responde por sí solo ¿Sí? este doctor, el doctor Hammer tuvo eh, este descubrimiento no por una genialidad o por una rebeldía natural sino que vivió un hecho fuerte, un hecho traumático Perdió un hijo, perdió un hijo de 19 años. Este hijo fue asesinado, no se sabe cuáles fueron las causas, algunos dicen que de manera accidental, eh, arriba de un yate allá por, por Italia. Y a este hombre, eh, a este muchacho, lo mató un hombre que era justamente un príncipe heredero de la casa de Saboya, si saben, ¿no? de esta casa poderosísima, y claro, tuvo muchísimos problemas a la hora de llevar adelante el juicio, ustedes imaginarán, puesto que la influencia de este hombre siguen siendo aún tremendas, muy fuertes, pero no nos vamos a ir por ahí, sino es que el doctor Hammer, siendo que siempre ha sido muy saludable, de repente, a los cuatro meses luego de un doloroso sufrimiento y de una gran agonía de este muchacho de 19 años, a los cuatro meses de haber fallecido su hijo, el doctor empezó a tener eh, esta enfermedad de cáncer, ¿sí? Un cáncer en un testículo, creo que fue. Y él se preguntó, pero... ¿Cómo es posible? Si yo nunca tuve ningún tipo de enfermedad, o por lo menos enfermedad grave. Y claro, me ocurrió esto y de repente detoné una enfermedad. Y no solamente yo, sino también mi esposa empezó a tener enfermedades y problemas de cáncer luego de la pérdida de este hijo. Y no se quedó quieto este doctor y empezó sus investigaciones. Y claro, eh, obtuvo una persecución tremenda, ¿no? Que que llegó a un punto álgido en el año 1986 el asesinato de su hijo fue en el 78 ¿no? pero en el 86 luego de grandes investigaciones se lo acusó y se le quitó la licencia de practicar medicina porque rehusaba, se rehusaba a negar la regla férrea del cáncer y rehusaba adherirse a las doctrinas medicinas oficiales ¿no? Y entonces cumplió condena, diferentes condenas, también, por supuesto, eh, promovido, presionado, porque de, estaba este príncipe de, de Saboya y también estaba detrás los laboratorios y, y todo este paradigma de la medicina que es un gran negocio, por supuesto. Y cumplió condena en tres países diferentes este doctor. Eh, Terrible, tremendo Tremendo porque sus descubrimientos A las cuales puedo resumir en esta plática En cinco leyes que él estableció Fueron realmente eh, comprobadas Y fueron documentadas Y fueron investigadas No solamente por él Sino por muchos profesionales Por muchas asociaciones Que se dedican a, a la curación A la sanación, a la medicina Y no podían negar estas cinco leyes a las cuales vamos a enunciar la primera de ellas a la que estableció Reichert Hammer este médico alemán la primera ley biológica se llama la ley del, de hierro así la estableció él y él dice que las enfermedades graves se originan por un conflicto y trauma que a través de un escáner de cerebro puede verse y él le llamó a esa eh, manifestación física luego de haberse producido por este trauma por esta experiencia de shock por este eh, esta condición enferma a nivel emocional o a nivel mental por esa resistencia por ejemplo a ese cambio que se produjo le llamó DHS que significa síndrome de Dirk Hammer Dirk Hammer era el hijo que falleció del doctor Hammer ¿sí? entonces y se puede ver a través de un escáner cómo en el cerebro se manifiesta ese yok, se manifiesta ese DHS. La segunda ley biológica que el doctor Hammer estableció es la ley del carácter bifásico de las enfermedades. ¿Qué significa esto? Significa que una vez que la enfermedad grave se manifestó, como el cáncer, como el SIDA o como otras enfermedades y otros síndromes, la persona puede estar entonces en dirección a resolver, a resolucionar, a sanar ese conflicto interior e ir logrando esa sanación y ese mejoramiento y ese despertar espiritual. O por supuesto permanece activo ese DHS y comienza todo un proceso de degeneración y por supuesto de metástasis en el caso del cáncer. ¿sí? La tercera ley biológica que el doctor Hammer estableció es la ley del sistema ontogénico de enfermedades. Esta tercera ley, fíjense ustedes, y aquí contradice a la medicina tradicional, aún hasta el día de hoy, no solo en la década del 80. Eh, la medicina dice que las células cancerígenas viajan por el torrente linfático, o el torrente sanguíneo y se trasladan a otros órganos. Eso es lo que dice la medicina tradicional. Sin embargo, según las investigaciones del doctor Hammer, eso no es así. Eso es producto de nuevos DHS, de nuevas condiciones y situaciones de no aceptación, de conflicto, de enfermedad emocional, mental, que luego se traduce en el cuerpo físico y que se ven reflejadas en el cerebro a través de los escáneres que se pueden realizar, que se pueden llevar a cabo. ¿Sí? Increíble. La cuarta ley del doctor Hammer, que no quiere ser aceptada, que no quiere ser difundida y que aquí le estamos dando un lugar, porque es importante esta labor de este hombre, es la ley del sistema ontogénico de los microbios, que dice que los microbios no causan las enfermedades, sino que el cuerpo los utiliza para sanar causando en primera instancia la inflamación como fase previa a la sanación. Fíjense ustedes, nosotros combatimos a los microbios cuando son necesarios en cierta etapa de la sanación porque el cuerpo es capaz de utilizarlos para ese proceso de sanación que se requiere. Todo esto bien investigado, por supuesto, todo esto bien documentado. Hay mucha información en internet a lo cual les los invito ¿sí? eh, y la quinta y última ley biológica es la ley de la quinta esencia que dice que las enfermedades se producen justamente y no fue un descubrimiento del doctor Hammer pero él llegó a esta quinta ley en donde se dan por el simple hecho de que existe una necesidad de despertar, de avanzar, de evolucionar de tomar conciencia. ¿Sí? Qué fantástico. Por eso no debemos nosotros rechazar las enfermedades cuando se presentan, y menos cuando son de esa índole tan fuerte. La gente le da pánico, le da terror cuando se les detecta una enfermedad, y lo único que está haciendo es, por supuesto, alimentar esa enfermedad, es anular, es cancelar todo ese maravilloso, Mecanismo sanador y curador y reparador que en el cuerpo existe. Eh, y bueno, en Gálatas 5, 19-21, se dice que y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, Celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todo aquel que va en dirección a la materia, todo aquel que va en dirección a la tercera dimensión, a las cosas solo, tangibles y visibles por este cuerpo va en dirección hacia la enfermedad. Eso está diciendo esta, esta parte de la Biblia. Y en estos años que yo he trabajado con muchísima gente, miles ya de personas, en más de 20 años, he visto que hay ciertos elementos y condiciones que tenemos que sanar, que se repiten en todos nosotros. Aquí, bueno, en Gálatas se hizo referencia a, a varias de ellas, ¿no? Pero yo he visto estas enfermedades, enfermedades que también se les ha llamado muy bien definido de, de manera de pecado, ¿no? Y que también les llamamos egos o demonios interiores, que son los que nos sumergen en la ignorancia, en la idiotez y en ese descenso que vamos produciendo, para llenarnos más y más de este karma que tanto nos perjudica y tanto nos daña. La primera cosa que he marcado, la primera cosa que he visto y a la cual las personas que están aquí pueden dar testimonios de que siempre he llevado a la conciencia que debemos de erradicar en primera instancia de forma definitiva, es al miedo. El miedo no puede estar presente, porque recuerden ustedes, o es miedo o es amor. La, el miedo separa, el miedo divide, el, me, el miedo nos lleva aún más a esa situación de debilidad, de exposición a toda la ilusión que nos rodea, a todo lo negativo que nos enferma. Segunda condición enfermante que en todos nosotros existe y que debemos definitivamente de sacar, de erradicar, es la apatía. Dejar ese desgano, dejar esa apatía, dejar esa situación de pesimismo que muchas veces toma nuestra alma y que por supuesto le abre la puerta a la enfermedad, la alimenta, la hace crecer. Para nada, debemos siempre maravillarnos de la creación, siempre agradecer todo lo que somos y todo lo que existe. Otra de las cosas que debe ser definitivamente erradicadas es la desconfianza es la duda yo no digo que de repente no surja esa condición pero eso debe de ser producto de que la otra persona o el entorno nos da señales de que eso es así pero mientras tanto nuestro corazón tiene que estar abierto nuestros brazos tienen que estar siempre tendidos y debemos de confiar y debemos de de lanzarnos, claro, con los ojos bien abiertos, claro, con esa sensibilidad bien a flor de piel, para que cuando recibamos el campanazo simplemente nos demos vuelta y digamos adiós. Pero no nos llenemos de duda, no nos llenemos de desconfianza, porque eso nos debilita aún mucho más. Otra de las enfermedades, cuarta enfermedad, es la desconexión. Es creer que las cosas están separadas de lo que soy de lo que siento, de lo que pienso, de lo que vivo eso por supuesto es completamente negativo, nefasto todo lo que se produce y todo lo que se da en nuestra vida tiene un sentido, tiene un propósito y está ahí para llevarnos a ser mejor persona quinta enfermedad que tiene que ser erradicada de nosotros es la mentira, el engaño, el ocultamiento eso tiene que ser definitivamente sanado en nosotros, porque la sinceridad es la única acción posible que acepta la luz. ¿Sí? Y cuando mentimos y cuando engañamos, estamos también abriendo portales a la oscuridad. Yo no digo que a veces callemos la verdad, no se trata de andar diciendo a diestra y siniestra todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que vivimos, no, no caigamos en ese punto. Hay personas, hay momentos, hay situaciones para poder expresar todas esas verdades. Pero no nos vayamos por, eh, hacia la mentira o hacia el engaño o hacia la hipocresía con enorme facilidad, porque entonces es una enfermedad que trae otras enfermedades y que nos sumerge más y más. La sexta enfermedad que debemos de revisar, de erradicar en nosotros, de sanar definitivamente, es la intolerancia y la discriminación. Esa no aceptación del otro que es diferente. Por favor, si el otro que es diferente a nosotros está ahí también, justamente para mostrarnos esa enfermedad que existe. <ríe> y es esa intolerancia y es esa discriminación que, que está internamente carcomiendo también nuestra alma. Séptima enfermedad, también terrible, enormemente dañina, que puede producir Tremenda, tremendos acontecimientos, y de hecho los está produciendo a nivel mundial, que es el fanatismo, que es producto de la necedad, que es producto de, de, de una acción radical, sin discernimiento, sin reflexión, sin entendimiento de las cosas. Octava enfermedad, algo que también se da de manera muy, muy prominente en las personas, y es la inconstancia y el desorden. Esa falta de perseverancia lo que es importante. Por favor, no caigamos en esa condición. Ese reloj que tenemos cercano a nosotros es un reloj que cada segundo que pasa va diciendo menos, menos, menos. Menos para partir, o sea, menos oportunidad para irnos mejor que como hemos llegado. Así que nada de no ser aplicado en lo que es fundamental y en lo que es importante. Novena enfermedad también, tremendamente diseminada, difundida y arraigada en esta sociedad que vivimos. Digo sociedad, que es la superficialidad y la vanidad. ¿Sí? Buscar nuestro despertar debe y tiene que ser algo que tiene que estar por encima de todas las cosas. Esa es la ascensión. Y hacia allá nos tenemos que dirigir y no perder nuestra energía y perder nuestra vida en cosas que nos van a llevar a un callejón sin salida y que, por supuesto, va a incrementar la enfermedad. Décima enfermedad, bueno, la pereza, eso de no ser productivos e inclusive eso que llamamos descanso tiene que ser, tiene que ser un cambio de actividad, tiene que ser. Un, estar produciendo algo que puede ser estar tirado viendo la tele, pero estoy viendo algo que es para mi propio aprovechamiento, que es para mi propio crecimiento. Y no voy a pasarme 10 horas mirando tele. Bueno, si es una muy bonita serie, tal vez sí, no me ha tocado hacerlo. Pero bueno, no es recomendable eso. <risa> Tenemos que ir cambiando cada dos o tres horas ¿no? de, de actividad y fíjense que es un maravilloso descanso y no caer en la pereza de estar perdiendo nuestro tiempo en algo que no va a ser realmente beneficioso para nuestras vidas, ¿Sí? Ver este programa, ver los programas que subimos también, ¿eh? es algo a la cual ustedes pueden eh, volverse productivo si escuchan y ponen atención. Bueno, la onceava enfermedad que está en nosotros también, muy fuerte en casi todas las personas es el apego y la apropiación de las personas creernos dueños del otro principalmente de, de las parejas ¿no? principalmente de, de los hijos principalmente bueno, de muchísimas cosas inclusive no solo de personas de cosas también y eso es aún peor pero bueno nada de eso el desapego el fluir, la aceptación como ya hemos dicho debe y tiene que ser algo absolutamente ya sanado en nosotros y establecido de forma definitiva. La doceava enfermedad que he visto, que no se reconoce pero que se pone en evidencia cuando se habla con las personas, en profundidad es la envidia. ¿sí? Y no basta que te lo digan, basta con su mirada, basta con las energías. Cuando hay otra persona que está teniendo éxito, que ha obtenido un logro, las personas la gran mayoría no se alegran por ese, ese logro o ese paso adelante que la otra persona ha alcanzado. Y eso es producto de la envidia, y eso es enfermedad, y eso te va a densificar, y eso te va a llevar a condiciones aún más de bloqueo, de frustración, de decepción. Así que para nada de eso de envidia. La treceava eh, enfermedad que quiero acentuar que debemos de sanar para pasar a la ascensión es la avaricia y la mezquindad ser servicial y solidario y desprendido es algo propio de las personas espirituales ¿Sí? eso no significa que no valoremos las cosas, debemos de valorarlas y debemos de darlas en la justa medida ¿Eh? eso también hay que aprenderlo pero nada de guardarme todo para mí y no compartirlo y no darlo y no brindarlo y no ponerme al servicio de las personas que puedan llegar a necesitar de mí para avanzar, para crecer, para mejorar. La catorceava enfermedad es la visceralidad, la ira y el rencor. También condiciones que están muchas veces muy, muy crecidas en nosotros y que son una gravísima enfermedad. Y que nos lleva también a ese DHS ¿no? que hablaba el doctor Hammer y que detonan enfermedades la quinceava enfermedad que casi nadie tiene pero que es bueno establecer son los celos casi nadie tiene esos celos, ay Dios mío personas muy amorosas, muy lindas, muy espirituales de repente los celos se presentan a Dios bye, nos muestran lo peor de lo peor ¿cómo es posible? si era tan linda persona bueno, es muy linda sin embargo, tiene esa enfermedad o tenemos esa enfermedad y eso tiene que ser sanado y eso tiene que ser curado. Claro que lleva su tiempo, claro que no es fácil ninguna de estas cosas sanar, pero si tenemos en claro que eso es la enfermedad y que la ascensión significa la erradicación de esas cosas, vamos a ir notando a medida que nuestra vida va avanzando esa transformación en nosotros, esa Recuperación, esa luz, esa paz, esa alegría y esa libertad. La dieciséisava enfermedad a la cual quiero... Eh, ¿Estoy diciendo bien, no? Sí. Son Dieciséis, son muchas. Aquí puse 18 nomás. Porque yo creo que si tenemos esta 18 ya entramos a un grado de madurez espiritual, ¿no? Así como cuando entramos a los 18 años ya somos considerados adultos, adultos bueno... Con estas 18, si estamos trabajando con estas, y las tenemos presentes, ya entramos a un grado de madurez espiritual. Ya somos como adultos. Pero la 16 sabas 16 es la ansiedad. La ansiedad, ¿no? Saber respetar los procesos y los tiempos es algo que tiene que ser, por supuesto, trabajado en nosotros. Quitar el fruto verde de los árboles... Y precipitar hechos y acontecimientos, a lo cual no le ha llegado su tiempo, eso nos daña a nosotros y daña todo nuestro entorno. La 17... Dejen tomarme, ahora no soy sí un matecito, esto es un cafecito. La 17 es ser rebelde, ir en contra, estar en el choque siempre. ¿Conocen personas así ustedes? ¿Sí? Sí, cuando nos vemos al espejo. Bueno, no, eso no me refería a esas personas. Pero esa rebeldía sin sí causa. Eso de decir, no, eso no es así porque yo quiero dar la nota. Por Dios. Digo, claro que es bueno la rebeldía, pero una rebeldía sustentada. Una rebeldía como la que estamos nosotros transmitiendo video tras video, ¿no? Que es ir en contra de lo establecido, pero, pero que está fundamentada y que aspira a un crecimiento, un avance, una ascensión, un mejoramiento. Una rebelía por simplemente negar al otro, negar las condiciones presentes o la ideología del otro, por supuesto es, eso es no saber fluir, eso, eso es desde ya una enfermedad enorme que nos va a dañar y va a provocar, por supuesto, la aberración de las personas a nuestro alrededor. ¿no? En Argentina había una, peli había una serie a la cual yo veía y me causaba mucha risa, ¿no? una serie cómica llamada El Contra. Juan Carlos Calabró, los de Argentina ya me conocen Bueno, es un fiel ejemplo Pero bueno, no sé por qué me trajo a la mente eso es que me causaba mucha risa Ok eh, La 18, ya por último Es el orgullo y la soberbia ¿Mm? Ser modesto, sencillo y humilde, por favor Es fundamental, es básico y es esencial Para todas las personas que queremos incorporar luz cada día y a cada momento y queremos avanzar más y más ¿Sí? y ese avance por supuesto es la ascensión, esa ascensión que nos va a llevar sabiduría y que no es ni más ni menos que elevar nuestra frecuencia vibratoria que no es ni más ni menos que ir despertando ese potencial que en nosotros existe que es infinito, que es increíblemente mágico el ser humano tiene capacidades de las cuales, no sé, la imaginación más expandida puede ni siquiera rasguñar hasta dónde puede llegar. Si queremos citar un ejemplo, bueno, fijémonos en Jesús. ¿Qué llegó a ser imposible para él cuando logró esa ascensión? Nada. Inclusive hasta su cuerpo llegó a ser inmortal. Y no fue el único maestro que logró esto. Los maestros ascendidos han logrado esto. Han logrado inmortalizar inclusive el cuerpo físico. Y eso es así porque es posible. Porque recuerden ustedes, la materia es energía. Hoy en día ya no podemos hacer una diferencia entre energía y materia. Dos cosas separadas, dos cosas diferentes. No, no, no. La materia es energía científicamente comprobada. Y la energía puede ser transmutada, puede ser elevada cada vez a una mayor frecuencia a la cual nos puede llegar a sorprender. Y ningún tipo de enfermedad, y ningún tipo de mortandad, y ningún tipo de nada de nada puede degradar lo que somos y en el vehículo en el que estemos. Muy bien. Fuerte, ¿eh? eh entonces, comenzar con el despertar y el, y el anhelo hasta llegar a pasar a otras dimensiones ¿sí? requiere de todo un proceso constante y perseverante. Yo siempre pongo la aspiración a lo superior y el anhelo como la fuerza motriz necesaria, porque eso es el amor a Dios. Ese es el primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿no es así? Bueno, eso es lo primero que debemos de tener en claro. De hecho... ¿Debe ser con que tengamos ese único mandamiento presente? ¿O no mandamiento? Porque a nadie nos gusta que se nos ordene y que se nos mande. La verdad es esa. Cuando se nos obliga a algo, hacemos lo contrario, nomás por rebeldes que somos. ¿sí? Digo, A mí me pasaba, a ustedes también. No, no, tiene que ser algo comprendido y entendido. Es que si yo aspiro y busco esa ascensión, esa luz, esa sabiduría, esa divinidad, pues Dios mío, entonces... Voy a avanzar de forma indefinida y es de ahí de donde tengo que fortalecer a cada momento, a cada instante, en cada hecho, en cada pensamiento y en cada sentimiento esta condición hacer que crezca más y más, porque solo así voy a obtener la fe necesaria para que las bendiciones se me den. Importante, ¿eh? A medida que aprendemos lecciones kármicas y mejoramos nuestro bienestar espiritual, lo que estamos haciendo en realidad es aprovechar y elevar nuestras energías espirituales. ¿Sí? Eso debe de ser comprendido. O sea, no tengo que victimizarme por la enfermedad o por las condiciones kármicas. Todo lo contrario, debo de buscar el aprovechamiento de que esa condición se haya dado en mí. Y entonces me voy a sanar y voy a obtener un mejoramiento, un despertar y una alegría increíble. Así como también el doctor Hammer lo dejó establecido en sus cinco leyes biológicas. Y entonces, claro, si voy avanzando en esta dirección, mejorando mi pensamiento, mejorando mis sentimiento y emociones, mejorando inclusive mi cuerpo físico, porque todo es uno y todo es energía, voy a ir alcanzando cada vez más la cuarta dimensión. Esa cuarta dimensión, ya lo hemos dicho en otras pláticas, es una tercera dimensión, pero mágica, mejorada. Todavía hay condiciones de enfermedad en la cuarta dimensión, sí lo hay, pero es muy diferente a esta y es muy mágica. Allí habitan seres como elementales, muy cercanos a las cosas sutiles, allí podemos hablar con los animales y tener un contacto con los maestros mucho más directo. Hay personas que habitan en la tercera, pero que viven en una realidad de cuarta dimensión. Esos son los iniciados. Esos son los que han ya despertado de manera excepcional y que les espera de forma pronta, si siguen así, esa quinta dimensión en donde de forma definitiva ya se iluminan. Ese es el proceso de ascensión. Y lo tenemos que tener en claro porque nosotros estamos en la tercera, y estar en la tercera significa entonces que no hemos trabajado con nuestra enfermedad, que hemos permitido que haya crecido esa oscuridad en nosotros. Recuerden, nuestra alma es lunar, y esa alma lunar tiene que ser transformada en solar. Muy pocos saben eso, y eso solo se consigue cuando se llega a la quinta dimensión. Mientras tanto, en la tercera y aún inclusive en la cuarta, nuestra alma no es inmortal. Es verdad, dura millones de años. No esperen ustedes, no se, de, no se me desesperen ¿no? y no crean que es la última encarnación. No, no, no, todavía nos quedan muchísimas. Pero tampoco se tiren a holgazanear y, y a la pereza y a la no responsabilidad y compromiso que tenemos con nuestra alma. Porque entonces llegará un tiempo, llegará un momento en donde el alma envejece, en donde la enfermedad ha avanzado tanto que ya no hay posibilidad de llegar a esa iluminación, a esa ascensión. ¿Sí? Esto tiene que quedar en claro. Muy bien. Quiero hacer referencia a un libro maravilloso, un libro fantástico, un libro que todos ustedes pueden acceder y tienen que acceder. Y es muy simple porque está de forma gratuita en internet. Se llama Dioses Atómicos del Maestro Moria, un maestro ascendido. Ponen Dioses Atómicos PDF y ahí está, y ahí lo pueden bajar en su teléfono, en su computador, en su iPad, lo que sea. Y este libro que fue dado a conocer en la década del 30, 1930 ya tiene su tiempo, por supuesto aún hasta el día de hoy no sigue siendo bastante hermético nos sigue representando un libro que es muy del futuro pero que tiene tremendas revelaciones y que el solo leerlo y el solo compenetrarse con esta lectura ya va introduciendo en uno vibraciones y energías de transformación, de sanación porque lo escribió un maestro iluminado, un maestro ascendido de su puño y letra este libro, entonces, de dioses atómicos, habla fundamentalmente del átomo nous. ¿sí? Pero voy a hacer algunas referencias de este libro que, que lo traje para que ustedes se den una, una idea. Dice así, dioses atómicos del maestro Moria. Algunas citas. El hombre está aprisionado en la atmósfera de este mundo, pero su yo superior espera que se libere de su prisión y vuelva a él. La aspiración significa anhelo por la presencia de la realidad en el propio universo. La aspiración verdadera ha de ser, perdón, impersonal. Impersonal, esto es fundamental porque muchos buscan la verdad, muchos buscan a Dios, muchos buscan la superación, pero con ego, con ambición, con deseos de poder. Eso no sirve. Otra cita dice, el hombre es un sistema solar en miniatura, gobernado por su íntimo, el cual mora en su santuario. Ese es el átomo nous y está en el ventrículo izquierdo del corazón. Y es una inteligencia suprema, es el maestro interior que también se le ha llamado. Porque recuerden, nosotros somos un microcosmos y así como hay un sistema solar, hay una galaxia, hay un universo fuera, así también lo tenemos a nivel interno, porque todos son fractales, todo. Recuerden, una fractal es una condición contenida por otra condición similar a la primera condición. No igual, pero similar. Y la divinidad, o mejor dicho, nosotros somos una fractal de la divinidad. A imagen y semejanza estamos hechos. Otra cita. Yo sé que esta plática me voy a prolongar mucho, pero bien vale la pena, para eso la hice. ¿sí? Si se aburren, lo apagan o ponen pausa ya, o aquí están en la libertad de irse. ¿eh? Pero bueno, trabajé para esto y quiero transmitírselo y quiero verlo plasmado en toda esta plática y en toda esta filmación. El atraer átomos de la naturaleza de este íntimo, construimos un puente entre nuestros mundos interiores y exteriores, de esta manera recuperamos nuestras posesiones perdidas en la naturaleza, es decir, nuestra verdadera herencia. ¿Qué significa esto? Que ese anhelo y ese amor a lo superior va a atraer otros átomos de luz, otros átomos solares que van a construir ese puente entre ese íntimo y esta conciencia que tenemos. Y entonces al despertar a esa unidad es que entramos o empezamos a entrar a la cuarta dimensión. ¿Mm? con frecuencia oímos hablar del retorno de un salvador del mundo sin embargo no nos damos cuenta de que potencialmente cada ser humano es su propio salvador y que posee átomos que hacen germinar en su atmósfera mental las cualidades de suprema iluminación Qué maravilloso ¿eh? el maestro constructor mora en la sangre más pura del corazón Maestro constructor o íntimo o átomo nos, Son diferentes nombres, ¿no? O el sanador o el médico que en nosotros existe. ¿Eh? Este Cristo que tenemos dentro, también llamado. Con autoridad absoluta eh, sobre otros átomos que le obedecen. Tiene, eh, perdón, tiene autoridad absoluta sobre los otros átomos que le obedecen. Otros átomos como aspirantes y como obreros que existen en todo nuestro cuerpo físico. Esta corriente sanguínea puede hacer presión sobre estos trabajadores, estimulándolos hacia mayor actividad. La presión acrecentada exige de ellos mayor resistencia, pues el cuerpo ha de ser reparado sin consideración a los deseos de los obreros a los cuales ni prestamos atención, ni ayudamos. Y se sienten con frecuencia desalentados y al parecer incapaces a causa de nuestros excesos o de nuestra desconexión de ellos. ¿no? Esto avala lo del doctor Hammer. ¿sí? Si nosotros seguimos en, en esa condición de enfermedad, los átomos obreros y aspirantes dejan de trabajar porque ya no reciben el estímulo, no reciben ese esa fuerza energética del átomo no, porque el átomo no está desconectado de ellos, por obra y gracia de que hemos incrementado esos otros átomos que también existen, que son los del enemigo secreto, que son los átomos de densidad, los átomos de enfermedad y de oscuridad. ¿Sí? Muy bien, entonces se desalientan estos obreros. Y fíjense ustedes, aquí hay un ejercicio a la cual están dioses atómicos, y lo voy a decir aquí. El estudiante puede eh, alentarlos a todos esos átomos obreros y aspirantes, ayudar al átomo nos cada mañana practicando el siguiente ejercicio. Parado sobre la planta de los pies, o sea sin calzado, hágase una respiración profunda dándose palmaditas sobre la punta del hígado y enviando al mismo tiempo amor y pensamientos de aliento el centro nervioso en ese punto es vitalizado por nuestro pensamiento y amor porque allí está el asiento de la imaginación y una sana imaginación hace un cuerpo sano ¿si ¿Sí lo entendieron? muy fácil nos paramos en la mañana con los pies descalzados y nos damos golpecitos aquí en la punta del hígado inhalamos y le enviamos amor y le enviamos aliento y le enviamos ese estímulo que necesitan y esos átomos que que crean o han forjado y mantenido nuestros órganos y nuestro cuerpo físico van a recibir esa energía que los va a estimular para trabajar de mejor manera y claro, no ha encantado que lo apoyemos y lo ayudemos en esa dirección de hecho es capaz que sintamos un golpeteo, unas punzaditas en el corazón porque no nos responde y no nos dice, estoy contigo o mejor dicho, ahora tú estás conmigo, qué bueno, porque yo siempre estuve contigo. ¿Sí? Envíenle amor también y envíenle perdón, ¿no? porque a veces nos hemos equivocado y hemos alimentado al enemigo secreto y no a nos Sigue alguna cita de este excepcional y maravilloso libro. Nuestra educación nos enseña a pensar hacia afuera. Esto impide que nuestras mentes piensen hacia adentro, fíjense, pensar hacia adentro. Los pensamientos que creemos son propios no provienen en nuestro íntimo. De consiguiente, no son nuestra verdadera individualidad. ¿Sí? Pensar hacia adentro es tener nuestra propia reflexión, nuestro propio entendimiento. Pensar con cabeza propia, decimos nosotros, ¿sí? nuestra propia reflexión. Y darnos cuenta de qué nos beneficia, de qué nos ayuda, y de qué no. Eso no es tan complicado. No hay que ser tan tan genio para este tipo de cosas, es solo cuestión de deshacernos de todo lo foráneo, de deshacernos de todo lo que es instalado desde los educadores, padres, sistemas, sociedad, y entonces nosotros mismos daremos con la verdad, daremos mismo con aquella medicina que necesitamos. Dice la cita también que continúa, el átomo nos nunca demandará de nosotros nada malo, por el contrario, nos sugerirá únicamente cosas que ayudan a nuestro desenvolvimiento interno. Su obra es libertarnos de nuestra visión en este mundo ilusorio. Tengámoslo bien en cuenta. ¿eh? Otro átomo importante que forma parte como colaborador directo del átomo NOUS es el átomo intercesor. Es un átomo de gran inteligencia que se mantiene siempre en presencia de la realidad. Si somos sinceros y fieles a nuestra aspiración de unirnos con nuestro íntimo, o sea, con el nous, una vez hemos entrado en nuestro sistema secundario y vuelto a experimentar nuestro pasado, él intercede para que se nos perdonen nuestras malas acciones pasadas. Esa es la fe. O sea, si estamos trabajando a nivel interno, si, si nos enfocamos y comprometemos con esa aspiración sin ego, entonces esta fuerza, este átomo intercesor puede de manera maravillosa, excepcional, porrar mucha de nuestra enfermedad, liberarnos de muchos de nuestros pecados, de, nuestra car de nuestro karma, producir verdaderos milagros. Él intercede para que se nos perdone nuestras malas acciones pasadas. Cuando esto ocurre, el hombre vuelve a nacer. Este intercesor es un gran escudo protector para el estudiante sincero, pero... Si lo deseamos, nos permitirá trabajar también para el enemigo secreto. Él nos deja, si eso es lo que hemos escogido. Si lo hacemos así, no podremos estar bajo protección del intercesor durante, a veces, muchísimas vidas. Somos nosotros los que hemos de elegir nuestro sendero. Sea el de la derecha o el de la izquierda, de la ascensión. O, de la o del descenso ¿sí? bueno, entonces escojamos bien, escojamos a conciencia o mejor dicho, sigamos la voluntad divina porque ni siquiera hay que escoger es lo que debemos de hacer y punto no se trata de elección ninguno de nosotros quiere esta mal ya está implícito en nosotros esa voluntad divina y entonces, ¿por qué actuamos, pensamos y sentimos de manera contradictoria a todo ello ¿no será que entonces hay una fuerza externa? ¿hay una fuerza que nos quiere sumergir y que no somos nosotros? ¿Mm? citas bíblicas que hacen recurrencia que hacen eh, recurrente el estado de ascensión principalmente cuando Jesús ¿no? lo logró eh, y mientras oraba cuando estuvo ahí en el, en el monte del Tabor, ¿no? la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca y resplandeciente en el monte Tabor. ¿Sí recuerdan la transfiguración? ¿Mm? Y sus vestiduras en Mateo 9.3 se volvieron resplandecientes, muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las puede emblanquecer. Eso es llenarse de átomos solares, amigos. En Mateo 17, 2, y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En Lucas 24.4, y aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes, ¿sí? llamados también los ángeles, ¿no? que muestran muchas veces sus vestiduras de luz. Vestiduras que... Una vez que salgamos de esta condición de enfermedad, podremos llegar a manifestar. Eso es real, ¿eh? No es algo inalcanzable o ilusorio o imaginativo de este peladito que les está aquí hablando. No. Les diría gordito, pero ya no soy tan gordito. Ya solo peladito. A ver si ahora me hacen crecer el pelo también los átomos. Esperemos. Bueno, sigamos. En Mateo 28.3 su aspecto era como relámpago y sus vestiduras blancas como la nieve. Creo que lo había dicho, ¿no? Marco 16, 5. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropa, ropajes blancos, y ellas se asustaron. Pero no es un blanco de tela, es un blanco resplandeciente. Es un blanco de energía, de luz, de una condición etérica que no corresponde a la tercera dimensión. En Hecho 10.30, y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace cuatro días, estaba llorando en mi casa a la hora novena y he aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí. Imagínense ustedes. Caray, no se asusten ¿eh? si llega a ocurrírsele algo así. Yo creo que sí, todos nos asustamos, pero bueno. Debemos esperar que no porque si vencemos ese miedo y empezamos a comprender que esto es algo que forma parte de la realidad Es posible que algún ser de luz, algún maestro se nos muestre Y pueda dejarnos su, su prueba de que es realmente alguien ascendido Por esas vestiduras de luz que es capaz de transmitirnos a través de su figura, a través de su forma, de su cuerpo y por último Apocalipsis 3.5 dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi padre y delante de los ángeles. Claro, aquel que realmente ascienda ya, por lo menos a la cuarta dimensión y ni que hablar a la quinta, ese ya está completamente salvo. Y eso es el destino que se espera y se debe de lograr en todos nosotros, o por lo menos de aquellos que ya tenemos conciencia, comprensión y entendimiento y que nos hemos esforzado al máximo y lo seguiremos haciendo hasta alcanzarlo. Espero que allí detrás de la cámara haya mucha gente que piensa y siente, sienta y actúe de esta manera, porque es lo único que nos podrá salvar y es lo único que podrá salvar esta humanidad. Bueno... Ahora, claro, esta ascensión, este mejoramiento, esta sanación, genera, y esto lo quise destacar aquí también, por supuesto, cierta resistencia de la parte grosera, de la parte enferma, de la parte densa del cuerpo. Y claro, hay ciertos síntomas ¿no? que voy a enunciar, porque la ascensión tiende a surgir cuando nuestro cuerpo está luchando por mantener el ritmo de, de transformación, y de limpieza y de desintoxicación y puede generar condiciones eh, físicamente hablando por ejemplo de dolores de cabeza y de migraña de náuseas, de mareo de cambios en la visión, de cambios en la audición no se asusten cuando eso se está produciendo gracias a ese esfuerzo que ustedes están logrando porque este efecto radical es bien conocido. La parte negativa se resiste. Hay una lucha interna entre el enemigo sec secreto, ubicado en el coxis, y el átomo nouse, ubicado en el ventrículo izquierdo del corazón. Entonces también hay posibles cambios de gustos y de olfato. Hay ciertos dolores musculares, dolores de articulaciones. Podemos llegar a tener ciertos problemas digestivos. Claro, todo esto es pasajero, todo esto no es... Algo que nos va a tirar en cama y que no, no nos va a permitir. No, no, se nota, se nota que el cuerpo está haciendo un esfuerzo. Y entonces también pueden cambiar ciertos patrones del sueño. De repente también podemos sentir eh, cierta inspiración, creatividad, lucidez, que antes no teníamos, entendimiento de cosas que la vemos tan básicas, y tan, tan simples de, de captar, y antes no la entendíamos. Leíamos y escuchábamos pláticas y manteníamos diálogos que ahora, ahora fácilmente nos estamos dando cuenta. Eso es, bueno, también una de estas condiciones, uno de estos síntomas que ya no son negativos, son positivos, pero que se presentan y que nos están confirmando. Oleadas de energía y de sentimiento que buscan liberar ciertos bloqueos, hay emociones fuertes que de repente se sienten ¿no? con gran desborde, también es uno de estos síntomas. Otro es, por ejemplo, el efecto kármico instantáneo. Nos equivocamos y rápidamente el cachetazo, y rápidamente el golpe. ¿no? Bueno, eh, no se lamenten por eso, sino es que la energía los átomos, toda esta nueva vibración está actuando de forma inmediata para que no sigamos avanzando en el camino de la enfermedad. Ese es otro de los síntomas también positivos. Tu cuerpo físico empieza a cambiar, los hábitos alimenticios empiezan a ser mucho más sanos, la vibración comienza a elevarse y también hay cierta intolerancia a comida y hasta alergias puede llegar a presentarse cuando esta ascensión se está produciendo ¿Sí? otro de los síntomas es los sentidos se amplifican ¿Sí? pero no solo los sentidos físicos sino que el sexto sentido empieza a activarse y empezamos a ver chispazos de luces también de sombras a veces escuchar voces, zumbidos eh, y olores que no tienen nada que ver con esta realidad física no se asusten, es parte de esta ascensión que se va logrando, que se va obteniendo. Y ojo, ¿eh? no es porque hayan fumado algo, no es porque se hayan dado con algo. Bueno, si así fue es eso, es la droga, no es, no es la ascensión. Pero si no han tomado nada o no han fumado nada, es la ascensión sin ningún lugar a duda. Otra de los síntomas es que se empieza a ver el mundo con nuevos ojos, ¿sí?, ahora se empieza a ser un observador, ahora ya la afectación no resuena con esos golpes tan fuertes que nos movilizan y nos choquean ahora ese DHS ya no se presenta, por ende esas enfermedades fuertes no se van a dar en nosotros, jamás si la ascensión se está produciendo y si ya hemos llegado a un punto óptimo no solo hemos perdido el miedo a la enfermedad, sino que ahora ya no se va a presentar. No digo que alguna gripe, no digo que algún picazón, no digo que alguna condición de indigestión o etcétera, ¿no? Sí, se puede dar, claro. ¿Eh? Claro, bañense, ¿eh? Porque... <risa> si no se bañan, <risa> manténganse higiénicos, ¿no? Es parte de uno de los síntomas de la ascensión y que... Eh, bueno pero ninguna enfermedad grave se va a presentar y eso es maravilloso y eso es excepcional otro de los síntomas es que cada vez parecemos más jóvenes cada vez no solo tenemos una excelente salud y bienestar y vitalidad sino que el crecimiento de las uñas y del cabello puede estar produciéndose de manera rápida ¿sí? eh, otro de los síntomas ya para terminar es que la sincronicidad y las casualidades y las coincidencias y los eventos milagrosos y maravillosos ocurren ya no de manera fortuita o una vez cada tanto o en la vida, sino que de manera diaria se está produciendo. Otra de las condiciones y de las pruebas y de los síntomas maravillosos, contundentes, que se producen cuando se está adquiriendo esa ascensión. No solo sanación, estamos ascendiendo, nos estamos mejorando, nos estamos elevando estamos, nos, nos estamos llenando de átomos solares cada vez más de Servidores que entran a través de nuestra respiración y que se instalan para trabajar a favor de la, de la voluntad del átomo nous instalado en nuestro corazón bueno, y por último, ahora sí, ¿cuánto vamos, Ricky? Ya hora quince. Una hora quince, bueno, para ir terminando, once eh, trabajos que aceleran la ascensión, ¿sí? Ya no los síntomas, sino que los aceleran. Muy bien, tengan en cuenta, no solo ese anhelo que tiene que ser alimentado todos los días, no solo ir trabajando, ir creciendo en erradicar esa enfermedad por supuesto, es fundamental, es básico pero como tips les voy a dar esto de ser conscientes con el cuerpo ¿Sí? esto de, de, de, de tratar de no solo hablar con los órganos no solo de hablar con nuestras extremidades no solo de hablar con los átomos físicos, sutiles, energéticos que existen Sino de alentarlos, sino de, de enviarles amor, sino de trabajar a favor de ellos. Y de poner atención cuando la parte negativa se presenta. Porque claro, si nuestra atención está en el coche y en el carro, tené, tenemos un pequeño defecto o hay una mínima rayadura y ya no damos cuenta de inmediato. <risa> ¿Sí? Ya antes que, que las cosas se vuelvan mucho más tañinas, no, no, ya lo llevamos al mecánico, ya le damos toda la atención. El cuerpo, amigos, seis meses antes de que la enfermedad se manifiesta, está enviando señales. No es posible que no estemos atentos a eso. Así que volvámonos conscientes. Empecemos a querernos, empecemos a oírnos, empecemos a sentirnos. Tips importantes para avanzar en la ascensión. Segundo tips importante para avanzar en la ascensión. No solo con el cuerpo. Miren, miren qué hermoso. Disfrutemos, seamos conscientes de la noche, la naturaleza, el viento. De todo esto tan maravilloso que nos rodea. Porque así como es adentro, es afuera. Así como es afuera, es adentro. No solo me he vuelto en unidad a nivel interno, sino que empiezo a estar en unidad a nivel externo. Tercer tips, entonces, desde ya, eh, es no usar máscaras, ni dobleces, ni hipocresías, ni engaños, ni mentiras. ¿Mm? Seamos a partir de aquello que realmente somos. Aprendamos a vivir con el corazón aprendamos a alinear el pensamiento, sentimiento y acción para hacer en nosotros ese, eso tan importante que se llama abracadabra pienso lo que digo y hago lo que siento clave de la magia, clave de la ascensión otro tips es a aprender a expresarte pero no solo a expresarse a través de palabras yo me he esmerado y me he esforzado en cada vez hacerlo la mejor, de la mejor manera posible y avanzado con los años para poder transmitir esto que tanto a mí me ha ayudado y compartir como parte fundamental del servicio que estamos dando pero no solo a través de palabras, hay que expresarse a través del afecto, del cariño, del abrazo de los sentimientos, de las obras, de todo lo que somos porque eso de ser muy parlanchín y no hacer nada y, y no sentir nada, bueno, pues tampoco, ¿no? Otro de los tips fundamentales, entonces, que aceleran la ascensión, es practicar el presente, practicar el aquí y el ahora. Dejar de preocuparnos del pasado y dejar de tener miedo al futuro. Poner atención a nuestra respiración, aquietar la mente Trabajemos en ello, acelera enormemente la ascensión Otro de los puntos fundamentales, importantísimos De los cuales es muy atípico encontrar en las personas Pero no solamente este punto, todos los puntos que hemos hablado Yo creo, pero bueno, este sí es importante Es el hecho de ir buscando simplificar nuestras vidas nosotros creemos que mientras más nos llenamos de cosas, más oportunidades vamos a tener para avanzar, para crecer, para mejorar, para sanar, para realizarnos. El que mucho apier, aprieta, perdón, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿No es así? Bueno, simplifiquemos. Y por supuesto, vamos a simplificarlo sosteniendo las cosas importantes. No vamos a sostener muy poquitas y ellas vanas y superficiales, ¿no? Seamos inteligentes, astutos. Otro de los tips importantes entonces es pra practicar la sinestesia, en especial aquellos que trabajan con el arte, pero todos tenemos que ser artistas en la menor y en, la mayor, y en mayor medida. Y la sinestesia habla de oír los colores, de oler la música, de saborear el tacto, ¿sí? de combinar los sentidos. Ese es un ejercicio importante, es un tips que puede ayudarnos a acelerar la ascensión. Entonces, es conectar o empezar a entender que todo es uno y que la energía contiene todos los sentidos. ¿Mm? Otro de los tips, ya me quedan tres nomás para terminar, por supuesto es ser entusiasta, perdón optimista, pacífico, emprendedor, afectuoso. Bueno, ya sabemos, ¿no? Esto de, de, de tener siempre una sonrisa, esto de... de, de de avanzar siempre y no detenernos más allá de los tropiezos más allá de las dificultades que puedan presentarse no nos debemos de desalentar el optimismo y el entusiasmo es más que importante es más que, que trascendental el décimo es no se debe y esto es importante y lo no, remarqué aquí con mayúsculas no, no se debe de prestar excesiva o demasiada atención a la enfermedad, por favor porque hay que ser conscientes que generalmente buscamos de esa manera eh, eh, buscamos de esa manera estar presentes para las otras personas y para los demás es como de manera inconsciente estamos buscando el apapacho, ¿no? Porque, claro, desde niño de repente nos enfermamos y nuestros padres ahí estaban ¿no? y recibíamos todo el, el amor y el afecto y el cariño. Así que ojo, padres y madres, si quieren realmente crear un hijo saludable, no le digo que no les pongan atención, claro, eso sería más que ridículo, pero no una excesiva atención, ni lo victimicen. Porque entonces están condicionando la enfermedad al cariño, al amor. Y Inconscientemente van creciendo y se van a ir enfermando porque buscan eso, quieren eso Ya está en su programa, en su chip interno Así que si se enferma un niño, si se enferma una pareja, si nos enfermamos nosotros Bueno, a ver qué es lo que hay que hacer, nos vamos a atender Nos llenamos de luz, de energía, pero nada de estar ahí, ay, ay, y hacer una competencia de enfermedad si ¿Sí? vieron los viejos como dicen, ay, yo tengo problema de aquí, de acá. No, eso no es nada. Miren, lo mío es mucho peor. ¿Sí? Y empiezan a competir. ¿Se ¿Sí han visto? La gente grande hace eso, ¿no? Ya empieza. No, por favor, no nos sumemos en eso, ¿eh? Y último tip, si ahora sí vamos a terminar, uno de los ejercicios que siempre estamos recurriendo es desde ya la meditación, el hacer silencio interior y la respiración alternada porque esto crea una rejilla en nuestras fosas nasales que va a dificultar la incorporación de átomos negativos de servidores del enemigo secreto ¿Sí? esta respiración la alternada es así inhalo con la fosa izquierda exhalo con la fosa derecha y vuelvo a inhalar con la fosa derecha y exhalo con la fosa izquierda y repito una y otra vez este ejercicio. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Y así durante cinco minutos, tres veces al día, después de dos o tres meses, nos dicen los maestros, ya hemos creado una rejilla que va a dificultar en gran medida, la incorporación de esos átomos tensos. ¿Sí? Este es un ejercicio dado también por los maestros ascendidos, a lo cual podemos aprovechar. Claro, teniendo en cuenta todo lo que hemos expresado, ¿no? porque no crean que solo haciendo esto ya está, ya la hicimos, somos tan cómodos <risa> y, y está tan arraigado esto del fast food de nosotros y todo rápido y todo ya, que ya, ya estoy cumpliendo, listo. No, no. <risa> Bueno amigos, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias por acompañarme este día lluvioso, los que vinieron hasta aquí y gracias a ustedes que me hayan visto hasta el final del programa y ya pueden aplaudir entonces. ¿eh? Gracias. Gracias.